Lucharemos por la gloria hacia la victoria para mantener la paz. El mundo hay que salvar. Oh, yeah. Vaya. Oh, yeah. <ríe> ¿Cuánto veces se han hecho esta misión? Esta misión sí. ¿Cuánto duró? <ríe> Yo le estoy siguiendo a ustedes, eh A ver, rapidísimo Oye, que vuela oye Yo con mi titán me quedo ¿no? capaz que está jugando a 144 fps y nosotros tenemos que correr más rápido what the fuck? esto parece yo estoy jugando a 60 what the... esto Oye, la explosión me reventó. No, no, ya. Aquí está. Ya la activé, ya la llevé. Ah, ya la activé, ahí. Sí. F. Es que se ha esta de izquierda. A ver, esta está enferma. Ah, no, no, esa no es. Esa no, no matan. ¿Dónde están esa, esas espeguitas? A ver, fíjate, yo voy a... A ver, dale, dale. dale. A ver, déjame, cojo el escudo Sí, sí, ya lo pone. Sí, me quedan 8 segundos nada más ¡No veo nada! ¡Dios! Visitando más rápido, Dios me hizo ahorita me hizo el, me hizo el yamcha ese te este, tengo, tengo miedo de ese explosivo que me está vigilando <ríe> eh, Joder, Nassu está vigilando, se me vio A ver, a ver Joder, joder, joder Ay, Dios Qué gracia A ver, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, es que no, no puedo pasar porque no tengo el escudo. Espérate, sí, sí, ya me regreso a ver si. A ver si me acuerdo el camino, loco. Eh, si no, ahí. Ah, sí, sí, ya lo he Aguante, que no me haga el escudo. Ya, ya, ya me dio y aquí a ver ya voy ya voy ya voy que se me acaba dios si no no alcancé ay ay ah, estoy estoy creía que no había llegado a ver le damos, le damos. ¿Qué chicos aquí? What the fuck? Voy a tirar la granada, voy a tirar la granada. Si, sí. no sé qué tienen conmigo. Imagínate ese man vigilando a ver si me suscito para, para que me expande hay que tirar ese marchitador para que exploten todos esos humanos. Amsot tomó notas de los experimentos. Los repudiados que estuvieron expuestos a la anomalía sufrieron muerte neuronal contigua. Los consumió. A todos menos a uno que hablaba con muchas voces muertas. No lo veo. El superviviente iba a ser el objeto principal estar? de sus estudios. Ya, ya, aquí está. Aquí está. Claro. Que... se Claro. A ver, aquí había otro para coger las escuelas. vale esta. La gente sí que spameaba igual esta en el radio series. Guardiana batida. A ver, de aquí. Guardiana batida. Ay, yo hemos subido, what the fuck, aquí lo A ver. Vamos. Ah, espera, espera, espera, espera. Aguanto que me mato. <laughs> Sí, la espoja que estaban aquí atrás A ver, le damos la... Sí, sí, sí Sí, sí, le damos la... No, no aguanta, no me la dio. Espérate, espérate, espérate. No. Ni madre, ni madre. A ver, espérate, espérate, espérate. No, no, no me da la, nada. Mira entre la luz, la oscuridad. Wow, me mata, me mata. Dios. Es que yo traté de pasar a ver si me volvía, pero no, no puedes. Sí, sí, sí, se A ver, ya me usted. Dios, no, no. Sí, sí, le voy a dar con Iriana para, para conseguirlo de él. Ya me para dónde tengo que ir. A ver. Aquí estoy. Si, sí, si, sí, ya cogí el cubo, pero. Ay, Dios. Me quedan 5 segundos. Ya, ya. Ya listo, What? ¡Ah, la madre! No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que darle otra vez, hay No, no, no se puede entrar ahí. ¿Dónde se...? Ah, hay que volver para poner las puertas de acá. Sí, sí. Me estoy memorizando los caminos ahorita, pero estoy... A ver, Yo damos, le un poco damos. Yo estoy siendo loco. A ver, le damos el agua. ¿Qué? ¿No me dio? Oh, okay. no te dio. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me dio nada? ¿Qué es A, no A ver le damos ¿El de A ver, ¿de qué para dónde va? Se me acaba el tiempo. No me equivoqué, soy medio pesado. ¿Alguien tiene estandarte? Bueno, yo, yo la he dejado así, pero. No sé qué será. Yo estoy llevando profesión ladrón con carga programada y ladrón de tumbas. Yo promesa de iriana y el fusil de fusión lineal para dar la luz. A ver, listo. Hay que acabar con esta decrépita criatura. Voy a usar mi super Cuidado, cuidado, ponte en el escudo, tiene ¿eh? <risa> escudo de lo que puedo ¿verdad? Voy a bajar por aquí. Con los explosivos, si, sí, si, sí, si, sí. le voy a tirar al boss la supresora para dejarlo ahí aturdido. ¿Qué llevan de pesada ahí? vamos a ganar. Le tiro la granada. Ya listo. Dios. Que me revientan aquí abajo. Si sí le dimos una urna yo si le bajamos bastante al dos es que la granada para destruirlo es bueno si sí, si, sí, pero feo ya se activo ay, no tengo que pegar mi super bueno que super A ver le digan. No, no, me quemo. Sí, sí, me quepo. Ay, pues. tía, fuerte, no me quedo bien Ay, Dios. Qué pega fuerte estos males. Yo los ataco sin piedad estos males. No Uff, me ha explotado un 3 de A ver, le tiro. Geo... Voy a activar esto de aquí. A ver, le doy con la granada y de ahí. ¿Cómo ya, ya, ahí estamos. A ver, está lejísimo este mal. Le doy con la supresoria. Le voy a dar con supresoria. Ya que me quito de vida. Yo aquí ya me he muerto. Ya me he muerto aquí. Ya, ya, sí. Va a ser con el escudo. Si te quedes ese segundo parque, mata A ver, la dejo la pisada, le damos con la pisada ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado. La anomalía que ha quedado tras la desaparición de Marx ¿sí? ya la había visto y otras parecidas. Demasiados remolinos. En el lugar de cada mundo que la oscuridad ha robado, en los confines de la heliopausa, Calus buscaba claro, claro, la confusión con la oscuridad. Ah, para aquí, para aquí. ¿Dónde está el guardián? ¿Ya lo veo? Uy, no puedo correr. Uf, min. ¡Qué, lampa, qué ¡Débiles rastros de luz! ¡Esa cosa! ¡Era un Pero, bien que arma ¡Hemos llegado! Era un cazador! ¡Demasiado tarde! ¡Coge el fusil! ¡Era sí, un sí. ofrecimiento, no? Qué lampa, ¡Mejor que lo tengas tú que cualquier otro! ¡Le pediré a Zavala a que autorice las exploraciones! What the fuck? Si encontramos al sí, espectro me... del guardián perdido, ya descubramos pero... cómo murió. Ve a la ciudad. Parece más en la Debemos analizar estos hallazgos. Ajá, sí, es que sí. Es sí. que era una nueva raza. no sé sí. si es este, este, este la ahora, ahora, mismo no me acuerdo. Sí. Pero en, en maestro esa movida. A ver, vamos, que a mí no me dio nada. Un, un poderoso me dio un like so, y me dio un, un poquito pesado. A mí me dio un Un cinético. Llevo <risa> <risa> como 20 de estas armas, loco. Vigilia en el turno. Si, sí, si, sí. <risa> si. Sí, me falta ir a hablar con esa bala. Con el calvo. O sea, era semanalmente que había que hacer. O la otra manera para farmearlo así, lo que tú quisieras era no coger la aventura de la nave y ahí... Podía farmearlo lo que tú querías. Pero el catalizador lo que he prendado, no pues lo va a soltar, pero no sé. El catalizador, no sé lo que ustedes, no, no lo tiene todavía. Claro. Pero el catalizador qué, qué es lo que tiene realmente? No sé, sabe. F, nadie lo ha sacado que no todavía. Si, nadie, nadie Qué, Qué lámpara Creo que deb debería llevar mejor cúpula. Hoy sigo con el escudo sentido. O sea, pa si nos aparecen los explosivos, si pongo cúpula adentro de la cúpula no nos puede matar. Hoy tenemos mostrar escudo y todo. No lo claro, sé, sí, pero si quieres spamir la super, tuve que usar el escudo sequía. No, yo quería que fuese más, no, es más es pesado, bueno. pero no, ni tanto. Se valiente. No, un imperio cabal unificado es un riesgo inaceptable. Da igual que lo lima? A ver, déjame reviso. Ok. A ver, déjame ver. Yo ya me la conseguí, ahorita ya me la dio el, el calvo. Sí. El pelón. Ah, ya, yeah. para PV es esta. No, yo tampoco. Para exploradores no. Es que es un exótico. Sí, sí, sí. No, pues para que el sol está mejor. Eh. Cargador mortal, pero no creo que este esté con un cargador mortal. No. Es que para que solo las que son buenas son cargador mortal y una parecida para que con cada baja que hagas, pues el el gran papel, enemigo ahí. del archivista. Ha los... Claro, porque el cargador mortal múltiple es más para PV, si estás haciendo mucha limpieza y todo. Oye, si veo que. Al Monumento de la Luz se y añadieron, ¿cómo se llamaba? Perote Perfeccionado y... Susurra al gusano. Estamos contigo. Marquiosco, está chato. Ya me la voy a conseguir, pero está un poco caro. Me pide dos reventas sententes por cada arma. Noche, ese cazador en el y 150.000 de lumen, loco. La, la, la, que me pide de materiales Una órbita en declive, le quedarán otros 20 años O sea, sí, pero el te perfeccionado está buenísimo Y obviamente, eso es un también Porque puedes estar haciendo bajas de precisión, o sea, con daño crítico así constantemente Y se te regenera la, la munición Le das así no lo sé, a mí no me lo ha dado. El de What? A mí no me lo ha dado, viste, que qué vaina! En crisol todavía. Y ahorita mismo no puedo jugar Crisol. ¿El sistema, sistema? El sistema es una. Oye, no, pero ahorita Isanagi con el mod barrera Si ¿Sí viste que puedes hacer daño con Isanagi además de quitar el escudo está increíble. Imagínate le das daño crítico a través del escudo. Adiós. Adiós. What the fuck? Puedes literalmente coger, combinar todo el cargador y darle un solo disco y reventarlo en un solo tiro. Oye se han visto el... Creo que ahorita no está en el universo. El... ¿Cómo se llama? Como le dicen el diseño de arma, dice nadie. Que el lámpara es básicamente una espada, sí, vieron Está en inversión, claro. Sí, sí, por plata ahorita. Pero luego sabes que salen por polvo y van variando. Oye. Oye, no, pero si sí está, sí está chato el, el diseño. plata ah, ahorita no me puedo permitir gastar plata lo que sí me quisiera comprar es la nueva armadura del, del titán el diseño está las armaduras del Titan no sé siempre están bien chetadas bien la nueva está increíble Sí, sí, se ve increíble el diseño de la armadura, pero vale 1500 en plata. A ver, yo voy a cortar el video aquí nomás. dale.